el historial de chats, está desactivado, pero conservará las conversaciones por 30 días para casos de posible violación de términos.